Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Esteban de la Fuente y en este video me gustaría repetir la charla que realicé el día 12 de abril en la Universidad de Andrés Bello. De esa charla hay un video, pero lamentablemente el audio no es muy bueno. Entonces, para aquellos que estén interesados en saber qué hablamos en esa charla, qué fue, cuáles fueron los temas que vimos relacionados con facturación electrónica libre de T, eh, ese es el objetivo de este video. En el fondo, que tengan las diapositivas con un audio mejor y que se entienda sin problema. Entonces, eh, al igual que la charla de ese día, este video va a estar dividido en dos partes básicamente la primera parte es una parte genérica de facturación electrónica en la cual vamos a hablar de los conceptos generales que deberíamos tener presentes para un software que utilicemos para emitir documentos de manera electrónica y la segunda parte ya es entrar una, en, en el proyecto libre de TV probablemente tal y de hecho vamos a ver varias cosas bastante técnicas eh, respecto al proyecto y cosas que, sin esa, que si esas cosas no hubiesen existido el proyecto básicamente no hubiese sido posible bueno, eso básicamente es el video. Entonces, comenzando por la parte genérica, ¿qué es la facturación electrónica? Bueno, es la emisión, básicamente, los mismos documentos que hoy día se emiten en papel, pero de manera electrónica. Ahora, no es llegar y emitir un documento en PDF, por ejemplo, y que ese documento ya es inmediatamente electrónico, sino que se debe cumplir con ciertas condiciones. Esas condiciones las entrega el servicio expuesto interno, en este caso, y están obviamente respaldadas por ciertas normativas la primera de ellas corresponde a la ley 19.799 que básicamente describe cómo debe ser un documento electrónico y específicamente eh, cómo es la firma electrónica el tema de la firma es bastante importante ya que la ley describe dónde van a estar guardados los datos de la firma específicamente el RUN ¿Ya? en un video anterior, de hecho en la primera charla que hice en diciembre en, en, en esa charla se mencionaba que no todas las firmas electrónicas eran guardadas de la misma forma por las distintas empresas. Y bueno, y la verdad es que eso de cierta forma tiene un error, ya que el, el dato que en ese tiempo yo mencionaba que no estaba guardado en todas partes iguales, eh, sí estaba guardado en todas partes iguales, lo que pasa es que ese dato está guardado en una parte, en una parte específica de la firma electrónica. Ahora, esa parte específica está escrita en la ley. ¿Ya? entonces es súper importante que cuando uno se va a enfrentar a un proyecto siempre lea eh, los documentos que están asociados sobre todo los que tienen que ver con normativa la diferencia entre los distintos proveedores era que adicionalmente de guardar el RUN donde se debía guardar de acuerdo a la ley lo guardaron en un campo extra y eso obviamente era diferente en cada empresa pero en el caso del RUN, eh, todas las empresas lo guardan en el mismo lugar Y hago esa aclaración para los que hayan visto el video anterior o hayan ido a la charla anterior eh, sepan que si todas las empresas guardan el RUN eh, como corresponde de acuerdo a lo que indica la ley eh, otra ley importante, la ley 20.727 que ya es probablemente tal de facturación esta ley es súper importante leerla sobre todo la parte que habla de eh, cuándo estamos obligados a emitir los documentos de manera electrónica ya si ustedes revisan la ley van a poder ver que hay un artículo en particular que indica que toda empresa donde exista cobertura de electricidad e internet está obligada a emitir los documentos de manera electrónica la única posibilidad de no emitir los documentos de manera electrónica es que tanto el proveedor de eh, electricidad o oh, el proveedor de internet ellos declaran de alguna forma que no tienen cobertura en esa zona ¿ya? la otra posibilidad es que la zona sea declarada zona catástrofe y esos son los únicos dos casos en los cuales el servicio de interno va a autorizar los documentos en papel si estamos en una zona que tiene electricidad y tiene internet, y ojo, ya sea internet fijo móvil, eh, fibra, etcétera tenemos que emitir los documentos de manera electrónica entonces es súper importante tener esas dos leyes en consideración para en el fondo el, el, la base de lo que gobierna desde el punto de vista legal lo que es facturación electrónica ¿Quiénes son ven afectados con la facturación electrónica? bueno en la práctica ya dijimos que todas las empresas que tengan acceso a internet y acceso a electricidad ¿ya? pero específicamente que no son los que nos preocupan ahora para este año eh, son las pequeñas y medianas empresas ¿ya? específicamente la urbana estas empresas están obligadas a facturar de manera electrónica desde agosto de, de este año, 2016. Este plazo eh, originalmente era para el año 2015, pero fue ampliado. ¿no? Eh, ¿Por qué este número es importante? ¿Por qué, ¿Por qué esta fecha es importante y saber qué empresas son? Es eh, Porque son muchas empresas todavía las que están en, en, en condición de que necesitan empezar a facturar. En Chile hay aproximadamente un millón de MIPYME, Son un poco menos, pero aproximadamente un millón y todas estas empresas están obligadas a facturar hay varias que ya están facturando pero aún así el número es bastante grande lo que indica que hay un mercado bastante grande de empresas que, a las cuales se les podría prestar servicio ¿sí? de estas empresas hay aproximadamente 200.000 que son pymes ¿ya? o sea que durante el año 2016 ya deberían tener una solución de facturación electrónica adquirida considerando que las rurales están obligadas desde el 1 de febrero de 2017 ¿sí? entonces insisto, el, el mercado que hay para esto es bastante grande y una de las ventajas que eh, existe en este caso de la facturación es que es más, es más o menos simple cambiarse de una empresa a otra. ¿ya? Si bien alguna empresa puede poner trabas como vamos a ver más adelante, eh, eventualmente yo no estoy amarrado infinitamente con una misma empresa. ¿ya? Puede ser difícil cambiarse, pero es posible hacerlo. Entonces al final con tantos potenciales clientes que pueden existir, eh, eh, es un tema de ofrecer solamente un servicio bueno y de calidad. ¿Qué se necesita para poder facturar de manera electrónica? Bueno, hay, hay tres cosas más o menos obvias, ya que en el fondo necesito tener un computador, una impresora y tener acceso a internet. Ya, el acceso a internet es obligatorio y tiene que ver con que todos los documentos que se emiten de manera electrónica deben ser enviados al servicio de puesto interno. Ya, entonces, ya sea que estemos usando una aplicación directamente instalada en nuestro computador que se va a conectar con el servicio de puesto interno o que estemos haciendo uso de una aplicación que está en internet, en ambos casos vamos a tener que tener acceso a internet y obviamente necesitamos un computador para poder usar eso y una impresora para entregarle la muestra impresa a nuestros clientes ya que por ley estamos obligados a hacer entrega del documento impreso a pesar de que lo hayamos mandado a través de un correo electrónico ¿Qué cosas no son tan obvias que necesitamos? Bueno, lo primero es una firma electrónica La firma electrónica es un archivo digital que nos va a permitir eh, firmar los documentos electrónicos que estemos emitiendo y que dichos documentos tenga la validez legal necesaria que el servicio puesto interno requiere ¿Ya? esa firma electrónica actualmente se compra dentro de los cinco proveedores que hoy en día hay actualizado y tiene un costo aproximadamente de una UF eso me, me entrega un archivo que puedo utilizar durante tres años viene a ser algo así como el carnet de identidad digital ¿Ya? en el fondo con esa firma yo respaldo ser quien digo que soy ¿Ya? y eso es lo que en el fondo me permite acceder a los servicios, a los servicios del servicio puesto interno y a emitir los documentos de manera electrónica es una de las dos cosas que necesito para poder emitir los documentos. Otra cosa que se necesita hacer es realizar el proceso de postulación y certificación. Este proceso no es obligatorio hacerlo en, en todos los escenarios. Si nosotros queremos utilizar el, el software del gratuito de servicio de puesto interno, no es necesario hacer este paso. ¿ya? Sobre todo la parte de certificación. O si sea, hay que hacer una inscripción en el sistema de, de servicio de puesto interno gratuito, pero no hay que hacer ninguna certificación. Eh, el caso de la certificación es obligatorio para aquellos contribuyentes que quieren utilizar un software de mercado, en el fondo un software que no es el software del servicio opuesto interno. ¿Sí? Vamos a mencionar un poco más más adelante sobre esto. Y obviamente necesitamos un software de facturación. Ya sí o sí estamos obligados a contar con algún sistema que nos permita emitir los documentos de manera electrónica. Pensando en lo último, que son las alternativas de software, ¿qué alternativas tenemos? Bueno, hay básicamente dos alternativas. La primera es utilizar el software gratuito de servicio puesto de interno, conocido normalmente como Portal Mipyme. Y la otra alternativa es utilizar lo que se conoce como software de mercado, software de tercero o software propio. ¿Ya? En el fondo, ya sea comprando un software, desarrollándolo uno mismo, o en este caso, por ejemplo, con LibreET, que tenemos acceso libre a software. Ya, o sea, no, no es necesario hacer una compra porque no hay un pago de por medio obligatorio ni tampoco un desarrollo propio de la empresa sino que eh, sería un tercer caso ¿ya? en este caso ambos software tienen ventaja y desventaja yo acá quiero mencionar las desventajas principales de ambos de acuerdo a recopilaciones que hemos hecho de básicamente usuarios de ambos eh, tipos de software en el caso del servicio puesto interno el mayor problema es que los usuarios han manifestado eh, son temas de integración y la limitación en las funcionalidades o sea por ejemplo si nosotros queremos utilizar el software de servicio de interno y conectarlo con nuestra aplicación actual, eso no es posible. Adicionalmente, el software de servicio de interno tiene eh, funciones limitadas. Hay cosas que no permite hacer o que si las permite hacer eh, son eh, complejas de hacer o lentas de hacer. ¿no? Entonces, el software de servicio de interno, desde ese punto de vista no es muy amigable. Eh, en cambio, el software de mercado, las de principales ventajas que tienen son temas de costo y dependencia. Ya, el software de mercado tiende a ser bastante más costoso. Y en el caso de los software que no son tan costosos, generan una dependencia con el proveedor. ¿Qué significa esta dependencia? Por ejemplo, si nosotros eh, adquirimos una biblioteca que nos permite emitir los documentos de manera electrónica para utilizar a nuestro software y poder desarrollar nuestra propia solución, eh, es muy probable que ese software que nos entreguen, esa biblioteca que nos entreguen, sea un código eh, ofuscado. ¿Qué significa esto? Que no vamos a poder modificar el código en caso de que lo necesitemos, no vamos a poder tener acceso al código, si el proveedor desaparece vamos a quedarnos sin soporte, etc. ¿Ya? Entonces, eh, estas soluciones tratan de generar un poco cierta dependencia para que tengamos que seguir comprando a esos proveedores. ¿ya? También hay otro tema que tiene que ver con la movilidad de los datos de un proveedor a otro, que eso también es eh, un tema de dependencia. Que en el fondo, puede, al no poder cambiarme fácilmente un proveedor a otro, el contribuyente tiende a quedarse con el proveedor que está, porque le es más costoso cambiarse de contribuyente que seguir asumiendo los problemas que pueda tener con el actual. ¿Cuál es el ciclo de vida del DT? Esto tiene que ver con un poco entender cómo funciona esto, o sea, aquí en el fondo, ¿qué, qué es lo que deberíamos eh, poder hacer cuando queremos emitir un documento de manera electrónica. Lo primero es solicitar unos archivos que se llaman CAF, los CAF son los códigos de autorización de folio. Estos archivos son eh, la representación en XML del, de la autorización del timbraje que yo puedo generar. Ya, esta solicitud se hace al servicio de puesta interno, y es el servicio de puesta interno quien asigna los CAF. Los CAF, básicamente, insisto, son el proceso de timbraje. ¿ya? No es el timbrar en sí el documento, sino que es el pedir la autorización al servicio de puerto interno para que me asigne una cierta cantidad de folios. Entonces, al solicitar un CAF, el servicio de puerto interno, por ejemplo, va a decir ok, asignamos 20 folios para factura electrónica. Y con ese CAF yo voy a poder timbrar 20 facturas. ¿ya? Una vez que se tiene ese archivo CAF, se puede proceder a la emisión de los documentos. Para emitir el documento se necesitan dos cosas, por un lado el CAF y por otro lado la firma que habíamos mencionado antes. Y obviamente se necesita cumplir con cierto formato que exige el servicio puesto interno para la generación de los documentos. Una vez que el documento es emitido, debe ser enviado al servicio de puesto interno. ¿Ya? Todos los documentos tributarios que se generan, excepto las boletas, deben ser enviados al servicio de puesto interno. Y se debe esperar a que el servicio de puesto interno envíe una respuesta. Si esta respuesta es satisfactoria, nosotros podemos imprimir e intercambiar con nuestro cliente el, el, el documento. ¿ya? Si la respuesta del servicio no, de no es satisfactoria, lo que debemos hacer es corregir nuestro documento y volverlo a enviar. Una vez que lo imprimimos, tenemos, si, si es que nuestro contribuyente es eh, electrónico, debemos hacer una cosa que se llama el proceso de intercambio. ¿ya? El proceso de intercambio es aquel proceso en donde el cliente genera la acusa de recibo a nuestro documento. ¿ya? Hoy en día hay clientes que todavía no son factura electrónico, pero en el futuro cuando todos sean facturados electrónicos, todos los documentos entre los contribuyentes se van a manejar a través de este proceso de intercambio con este proceso, el cliente recibe el documento de manera electrónica, lo acepta si corresponde y lo almacena por el tiempo que el presupuesto supuesto interno exige la respuesta que genera el cliente la recibe la empresa y obviamente también almacena esa respuesta ese es el ciclo de vida genérico de eh, un documento tributario electrónico Cuando se termina el proceso de certificación para uso de software de mercado, se debe realizar una etapa que se llama declaración de cumplimiento, en donde el servicio de puerto interno nos indica que hay ciertas funciones críticas que se deben considerar en nuestro software y que obviamente el servicio de puerto interno podría auditar eventualmente para verificar que estamos cumpliendo con ellas. Entonces vamos a explicar cada una de esas partes críticas que el servicio de interno exige. La primera es poder tener un almacenamiento controlado de los CAF. Los CAF, recuerden, son en el fondo el archivo que permite hacer el timbraje, por lo tanto son, son una componente crítica del sistema y obviamente no pueden caer en manos de cualquier usuario. Entonces el sistema que estemos construyendo debe poder permitir eh, tener un acceso controlado a esos CAF y no que cualquiera tenga acceso a esos archivos de QML. Por razones obvias, la asignación de los folios debe ser única no puedo emitir una factura con el folio 1 y después que la siguiente factura me vuelva a hacer con el folio 1 ya o sea, si la primera factura es la 1 la siguiente debe, debe ser la 2 tampoco debería saltarme folio ¿ya? entonces, eh, la asignación debe ser controlada y debe ser única ¿ya? entonces tenemos que tener alguna forma de control sobre esos números para evitar que se repitan y obviamente evitar que los saltemos ahora, saltárselo no es tan terrible como repetirlo porque si no saltamos, no llegamos a saltar un folio eventualmente ese folio se podría anular ¿Ya? pero en la en, en, en general no es buena idea anular sino que lo ideal sería eh, obviamente no saltarse esos folios y no perderlos ¿ya? Ya, ya que anularlo en el fondo tiene otro problema que tiene que ver con cuántos folios después me pueden asignar y hacer ese supuesto interno tiene un algoritmo que en el fondo me dice bueno, si usted pidió tanto, anuló si usted pidió 10, anuló 5 entonces ya no, no le doy 10, le doy 5 en la próxima vez. ¿Ya? entonces insisto lo ideal es que esos folios se asignen de manera eh, correlativa y obviamente eh, sin repetir otro punto importante es la posibilidad de hacer respaldo en los documentos y en general de toda la información que se genera en el sistema. ¿Ya? Es, el servicio post no exige, al igual que los documentos en papel, que los documentos digitales sean almacenados por cierta cantidad de años. ¿Ya? Y eh, esos documentos tienen que estar almacenados. Yo no puedo perder los documentos que emití por ejemplo el mes pasado, a pesar de que ya se los haya entregado a mi cliente, no puedo perderlos. Tengo que seguir teniéndolos guardados por cierta cantidad de años. Entonces el sistema tiene que, ya sea dar la posibilidad de ir generando respaldos mensuales o anuales o bien almacenar simplemente todos los documentos en el medio de, eh, que se está utilizando para almacenar por ejemplo una base de datos o, o el sistema de archivo. el sistema tiene que ser capaz de enviar los documentos al servicio de, puerto de interno. internos es una funcionalidad eh, crítica y, y aquí nos referimos al envío automático. Si bien nosotros podríamos eh, subir cada XML manualmente al servicio de puerto interno, el servicio, el servicio de puesto interno exige que los documentos sean enviados a través de eh, un envío automático cada vez que se genera. ¿ya? Obviamente, en el caso de que estos sean muchos documentos, no tiene eh, sentido hacerlo a mano y por eso el servicio de puerto interno exige que sean enviados de manera automática. ¿ya? Recuerda, no pueden entregar un documento a un cliente que no haya sido enviado al servicio de puerto interno y aceptado por ellos también nuestro sistema debe cumplir con todo el proceso de intercambio ser emisores de documentos electrónicos también implica que somos receptores de documentos electrónicos. por lo tanto nuestro sistema también tiene que ser capaz de poder recibir y hacer el proceso de intercambio y generar los acusos de recibo para aquellos documentos electrónicos que nos envían nuestros proveedores y finalmente obviamente debemos ser capaces de hacer un control de estado de los envíos todo documento electrónico que se envía a su puesto interno tiene un estado ya sea una factura, un libro un abuso de recibo, etcétera. nosotros deberíamos ser capaces de tener llevar un control sobre esos estados de envíos que estamos generando ahora, ¿qué funcionalidades no son obligatorias pero sí son deseables en un sistema? vamos a mencionar algunas de ellas lo primero sería poder tener indicadores y estadísticas, ya cualquier sistema en general es buena idea que pueda presentar al usuario de una manera amigable eh, algún reporte con números y estadísticas gráficos de lo que está sucediendo otra funcionalidad interesante sería poder contar con una propuesta de los impuestos mensuales. Ya que el sistema de facturación tiene tanto las compras como las ventas que se realizan, a través del mismo sistema se podría generar, por ejemplo, la propuesta para el formulario 29. Cosa que el, el, el contribuyente al final de, del mes o a principio del mes siguiente, cuando tenga que declarar el IVA, simplemente pueda tomar los valores que el sistema le propone y trans, traspasarlo al formulario 29 en este caso. Eh, idealmente que el sistema tenga notificación automática ya hablamos recién de que los CAF tienen un cierto rango de folios eh, incluidos, no son infinitos folios entonces supongamos que eh, tengo autorizado del rango 1 al 20 idealmente el sistema debería ser capaz de avisarme cuando queden pocos folios por ejemplo si quedan 2 o 3 folios para que el usuario administrador pueda eh, obtener nuevo timbraje entonces eh, tener notificación automática hacia el usuario de lo que está pasando en el sistema es, es ideal otra cosa interesante, que de hecho es lo que muchos usuarios eh, se quejan del servicio de puestos internos, es que en el caso del sistema de, del portal MiPyme, hay que digitar todos los productos con todos sus datos. Si tienen código, nombre, descripción, precio, esos eh, datos hay que ingresarlos completamente. Entonces, un, una funcionalidad deseable es que el sistema de facturación tenga un mantenedor de productos, en donde yo, cuando quiero emitir un documento posteriormente, solamente a través del código, se me completen ciertos datos y pueda emitir el documento mucho más rápido. Tener un módulo de cobranza de venta a crédito. Ya ese, dentro de los documentos se pueden colocar datos como pagos programados. Entonces Con esos pagos programados yo puedo ir generando alertas y recordatorios de cuándo debo cobrarle cierto pago a un cliente que me haya dicho, por ejemplo, que una factura me la va a pagar a 30, 60 y 90 días, por ejemplo. Y finalmente, eh, el otro punto crucial con el tema de servicios puestos internos es el tema de la integración con otros sistemas. Idealmente la aplicación de facturación, si solo es una aplicación de facturación y no es un RP completo, que en el caso de la solución que vamos a comentar más adelante, eh, es ideal que esta solución se pueda integrar con sistemas ya existentes. Hoy en día muchas empresas ya tienen software, ya están utilizando ciertos programas y es muy difícil que cambien esos programas por otros. Y, y, y los sistemas en general hoy en día, la, la idea no es cambiar un programa por otro, sino que es integrar esos programas que ya existen. Entonces es súper importante que el software de facturación que se esté utilizando tenga esa posibilidad, sobre todo si ya tenemos un software en la empresa que estamos utilizando. Un tema bastante importante que tiene que ver con la independencia del proveedor. ¿ya? En el caso de, de los software de mercado, eh, yo mencioné que uno de los problemas eran los costos y el otro problema era la dependencia. ¿ya? Y, y, la dependencia tiene que ver con, ok, no me gusta más el proveedor que tengo actualmente, me quiero cambiar. ¿Cuán fácil es cambiarme? ¿ya? Eh, el escenario ideal sería eh, que yo pudiera, si estoy con cierto proveedor, tomar los datos de ese proveedor, completamente respaldarlo y llevármelo a un proveedor nuevo. ¿Ya? O sea, el escenario sería poder mover entre distintos proveedores los datos históricos de facturación hoy en día lo que pasa con algunos proveedores es que si yo estoy con un proveedor A y me quiero cambiar un proveedor B el histórico o lo pierdo o lo tengo que respaldar pero no queda nuevamente en el, en el proveedor B o sea no puedo mover los datos de un proveedor a otro ¿Ya? en algunos casos se podría hacer pero eh, eh, toma tiempo, la idea es que eso sea algo fácil de hacer entonces insisto, aquí la idea sería básicamente poder tomar los datos de un proveedor exportarlo y poder importarlo en un proveedor nuevo ahora, obviamente para poder hacer eso se requiere que haya más o menos un estándar en cuanto a lo que, los datos que se exportan y los que se importan pero ese sería el escenario ideal, de esa forma el contribuyente sería el que tiene la libertad de elegir con qué proveedor trabajar y obviamente cambiarse fácilmente, en los casos en los que se ponen trabas, por ejemplo para poder exportar masivamente los documentos, o poder llevarse los XML de los documentos o poder sacar los libros o sacar el histórico en general de cualquier documento, lo que está haciendo ese proveedor, en el fondo, es reteniendo de una, como una mala práctica al contribuyente. Bueno, esos en general son los conceptos que quería mencionar respecto a facturación electrónica en un vistazo bastante rápido de lo que se requiere para poder implementar una solución y cosas que las empresas deberán considerar. Ya, ahora voy a explicar eh, el proyecto de facturación electrónica libre de T. ¿Ya? vamos a hablar de cosas genéricas de LibreTE pero también nos vamos a meter con partes más técnicas de cómo está construido LibreTE hay, hay bastantes diagramas, bastantes imágenes que explican cómo funciona la solución y, y, y cómo fue posible en el fondo que LibreTE eh, surgiera y saliera adelante Bueno, LibreTE es un proyecto que busca proveer facturación electrónica libre para Chile obviamente LibreTE pretende cubrir todos los requerimientos mencionados anteriormente de, de los requerimientos que antes se explicaron actualmente los cumple todos, excepto el último, que es la posibilidad de importar los datos. Actualmente LibreTE permite exportar los datos, todos los datos de un contribuyente de manera masiva, y lo que estamos trabajando es poder eh, importarlo Entonces en el futuro la idea es que el escenario que explicamos antes de tener varios proveedores eh, se van a poder mover fácilmente si todos esos proveedores, por ejemplo, usarán LibreTE como sistema de facturación. Entonces, insisto, LibreTE ya cumple con todos los requerimientos que eh, acabamos de mencionar. LibreTE se divide en tres proyectos donde el primero es una biblioteca esta biblioteca está construida en PHP al igual que el resto de los dos proyectos eh, y esta biblioteca cumple con lo mínimo para poder eh, facturar ahora, ¿qué es lo mínimo? lo mínimo es básicamente la interfaz con su puesto interno y la emisión de los documentos pero no existe ninguna interfaz gráfica eh, si una empresa quisiera usar la biblioteca directamente deberá construir toda una aplicación de facturación sobre esta biblioteca eso implica construir todas las interfaces gráficas necesarias para poder eh, interactuar con el sistema lo siguiente es un módulo para un framework específico, este módulo ya provee la parte gráfica, sin embargo este módulo debe ser instalado dentro de una aplicación web que utiliza, eh, que está construida con este framework y obviamente, y obviamente el tercer paso es ya una plataforma web completa, ya, de hecho eh, esta plataforma web que está acá hace uso del módulo que a su vez hace uso de la biblioteca, entonces con el, en el fondo instalando la aplicación web ya se tiene el módulo, se tiene la biblioteca y se tiene en el fondo un sistema completo de facturación ¿ya? ¿por qué está dividido en tres partes? porque nosotros creemos en que el usuario es el que debe decidir qué es lo que quiere utilizar, no queremos obligar al usuario a utilizar solo la biblioteca o solo el módulo o solo la web, en el fondo esto es como todos los proyectos de LibreTE lo que son es son una especie de rompecabezas, donde es el usuario el que decide cómo utilizar el proyecto Adicionalmente tenemos eh, integraciones hechas para eh, dos softwares, la integración de OpenCard eh, es bastante completa, permite emitir los documentos a partir de la interfaz de OpenCard, o sea en fondo en OpenCard eh, se tiene la, el listado de órdenes de compra y a través de un par de clics se pueden emitir los documentos de manera electrónica, en este caso factura, eh, utilizando la integración con LibreT. En el caso de PrestaShop, la integración es, eh, es mucho más básica. Básicamente permite obtener los productos desde PrestaShop en LibreT en la aplicación web. Ya, pero se podrían realizar, obviamente, mejoras esas integraciones y, y obviamente, integrar otros sistemas. Esos dos proyectos son solamente un ejemplo de lo que se podría hacer. Se dispone también de una aplicación móvil para Android. Esta aplicación permite, en la actualidad, escanear el timbre electrónico de un documento en papel y poder consultar el estado de servicio puesto puestos internos y con esto saber, por ejemplo, si la factura que me están entregando físicamente es o no es válida ¿Sí? obviamente todos estos proyectos están bajo licencia libre en general todos los proyectos están bajo la licencia AGPL ¿ya? y digo en general todos los proyectos porque solamente el proyecto de la aplicación en Android está bajo licencia GPL estas licencias son licencias de software libre y obviamente lo que buscan es que los software que se deriven de LibreT sigan siendo libres. ¿sí? Ese es el proyecto en general. Aquí hay un listado de las tecnologías y software que son usados con LibreT. Hay bastantes eh, eh, partes que componen eh, LibreT. Pero las más importantes podríamos decir que son el lenguaje. ¿sí? En general todo lo que tiene que ver con la aplicación en web está hecho en PHP, y en el caso de la aplicación web, con el módulo, la base de datos es PostgreSQL. ¿ya? Eh, hay soporte para una base de datos MySQL o MariaDB, pero sin embargo, se recomienda utilizar PostgreSQL, ya que es la base de datos eh, oficial del proyecto. Hay otras tecnologías que se utilizan o que se recomiendan. En este diagrama podemos ver el caso de uso asociado al ciclovía de, de un DTE. Hace un rato explicamos el ciclovía de del DTE, Aquí podemos ver los casos de uso eh, reales que ocurren en el, el Sistema de Libre DTE. Esto está considerando eh, la emisión de los documentos a través de eh, la aplicación web. El sistema separa la emisión de los documentos en dos partes. Ya, supongamos que tenemos un vendedor, este vendedor puede emitir lo que se conoce como un DTE temporal. Este documento temporal no es un documento válido, no es un documento que esté timbrado ni esté firmado. Pero sí es la representación del documento casi tal cual como se vería. La única diferencia es que no tiene un folio asignado. ¿ya? Y la idea de este eh, documento es que eh, es en el fondo una especie de cotización que el, el vendedor puede generar. ¿ya? Una vez que el cliente decide cancelar el, el valor del documento, es el cajero el que eh, genera el documento real. Ese documento real al ser generado... Eh, se timbra, se firma y se envía al servicio de interno si corresponde. Recuerden que las boletas no se envían, todos los documentos, eh, todos los documentos sí. Eh, posterior al envío, el mismo cajero es el que puede verificar el estado de, de ese documento en, en el servicio de puesto interno para verificar que esté correcto. Y si el documento es correcto, lo que el cajero puede hacer es generar el PDF. Y obviamente ese PDF es el que imprime y le entregará al cliente. Adicionalmente, si el contribuyente es eh, facturador electrónico, se debe enviar por obligación el XML al cliente. ¿ya? Recuerden que estos estamos obligados por el servicio puesto interno a realizar este proceso de intercambio. ¿ya? Este XML es el que el cliente va a recibir y va a realizar el proceso de intercambio. ¿ya? Este proceso de intercambio generalmente como se hace eh, posterior a la venta, o sea en el fondo si la venta es hoy día en la mañana por ejemplo, eh, el proceso de intercambio el cliente lo podría hacer en la tarde, mañana o incluso en una semana después. ¿ya? Pero tiene que hacerlo. Entonces, ese, ese proceso de intercambio, el seguimiento, no, ya no se le deja al cajero, sino que se le deja a un administrativo dentro de la empresa. ya Este mismo administrativo o el cajero son los que pueden generar, por ejemplo, referencia a, a los documentos. o sea Por ejemplo, si tenemos una factura, podemos generar una nota de crédito. Si tenemos una guía de despacho, podríamos generar la factura asociada todos son referencias. ¿Ya? Y este administrativo también... Es, o otro nivel de administrativo es el que podría estar encargado de solicitar los CAF al servicio de puesto interno y cargarlo en el sistema ¿ya? y un último actor que tenemos dentro de estos casos de uso sería el cobrador que en el fondo es aquel que se encarga de realizar todo lo que tiene que ver con cobrar las ventas de créditos que se realizan bueno, obviamente si la empresa eh, es chica, es eh, una MIPIME o una microempresa lo, los roles de vendedor, cajero, administrativo y cobrador los podría realizar una pura persona ¿ya? o sea, podríamos tener fondo solamente dos roles en este, en, en, este, en este diagrama de caso de uso sin embargo se separaron para ejemplificar un poco cuáles son las posibilidades que entrega el sistema y, y, y, eso, y este diagrama cubre eh, todo el ciclo de vida pero ya visto desde el punto de vista de, del sistema LibreT y cómo funciona LibreT ¿Cómo podemos hacer la integración de LibreT con nuestros sistemas actuales? vamos a explicar básicamente tres formas de hacerlo la primera es, eh, si la aplicación de la empresa está escrita en el lenguaje PHP podemos hacer uso directamente de la biblioteca. Ahora, si hacemos esto, recuerden que lo que debe hacer la aplicación de la empresa es tener eh, todas las interfaces gráficas para poder comunicar al usuario con la biblioteca y además es la aplicación de la empresa la que se deberá hacer cargo de todo lo que tiene que ver con el almacenamiento de los documentos. Ya, obviamente esto implica un mayor desarrollo y un mayor tiempo y por ende un mayor costo, ya que en el fondo al usar la biblioteca solamente se tiene la parte de generación de documentos y la parte de envíos de supuesto interno pero no se tiene ninguna interfaz ya, obviamente esto aumenta los costos y los tiempos ya, y es la aplicación de la empresa la que se comunicará directamente con el servicio de puestos internos para hacer todas las eh, consultas o envíos que sean necesarios una consideración importante es que al hacer uso directo de la eh, biblioteca dentro de, de la aplicación de la empresa ya sea que la modifiquemos o la usemos tal cual la biblioteca la licencia de la aplicación de la empresa deberá ser compatible con la AGPL versión 3 que en el fondo es la licencia de la biblioteca ya, no podemos utilizar eh, la biblioteca si nuestro software no es un software libre compatible con esta licencia en caso de que lo hicieran eh, obviamente sería algo ilegal ya. quienes tengan problemas con el uso de la licencia, que no puedan, por ejemplo, liberar su código, la alternativa que tienen es utilizar eh, los servicios web de la aplicación web de LibreT. Ahora, esto sirve tanto si por temas de licencia no podemos liberar el código o si, por ejemplo, queremos ahorrarnos toda la parte de desarrollo de interfaces que LibreT ya tiene. Entonces, en este caso, lo que tenemos es... Eh, la aplicación de la empresa que puede estar escrita en prácticamente cualquier lenguaje y esta aplicación lo único que debe hacer es consumir los servicios web que LibreTE provee la ventaja de hacer esto es que se hace uso de las interfaces que LibreTE tiene y además obviamente se hace uso del almacenamiento que LibreTE ya maneja entonces hay un ahorro bastante grande en cuanto a lo que es eh, desarrollo para poder realizar esta integración en este caso que está acá el diagrama se está mostrando eh, el consumo de los servicios web a través de Internet para la aplicación web oficial de LibreT, esto es la aplicación que está en LibreDT.cl donde la aplicación de la empresa se conecta a través de Internet a LibreDT.cl y LibreDT.cl se conecta a servicios a través de Internet. Si por alguna razón un contribuyente dijera ¿Sabes qué? Nosotros no queremos que la aplicación esté en los servidores de ustedes porque eso sería tener un intermediario extra o nos queremos simplemente ahorrar estas dos consultas a Internet alternativa sería con, eh, tener la aplicación web de LibreTE de, de forma local o sea, tenemos la aplicación de la empresa que nuevamente está escrita en cualquier lenguaje y dentro de la red de la empresa tenemos la aplicación web de LibreTE en este caso lo que puede hacer la empresa es instalar la versión liberada de la aplicación web de LibreTE y tiene el mismo esquema pero ahora dentro de su empresa entonces esto tiene, bueno, dos principales diferencias una es que ya tienen control completo sobre la aplicación de LibreTE ya que no dependen de la aplicación oficial y además que hacen solamente una comunicación es internet porque la aplicación de Libre de que está dentro de la empresa se comunica directamente con servicios puesto interno y todo lo que tiene que ver con el consumo de servicios web eh, se hace a nivel eh, local dentro de la empresa entre las dos aplicaciones entonces son las tres formas de realizar la integración con, de una aplicación en una empresa con eh, Libre de. En el caso de la integración a través de los servicios web en este diagrama de secuencia se muestran eh, el proceso que ocurre y los servicios web que deben ser consumidos para poder emitir un documento de manera electrónica ¿ya? desde el punto de vista del cliente que sería la empresa que se está conectando a LibreT se deben hacer eh, cuatro llamadas a cuatro servicios web distintos la primera llamada se hace al eh, servicio web que emite el documento temporal ¿ya? Este, esta API lo que entrega como respuesta son los datos de dicho documento y con esos datos se puede generar el documento verdadero al generar el documento verdadero recuerden se timbra y se firma y como se ve en este diagrama se envía al servicio de, puesto de interno Bien. una vez que tenemos la respuesta de, de este servicio web que genera que lo que va a entregar es el objeto del documento emitido donde dentro de esos datos viene el track ID que se le asignó en el servicio de puestos internos con esos datos podemos consultar después el estado del envío del servicio de puestos internos y con eso saber si es que el documento fue aceptado, rechazado o por ejemplo aceptado con reparo. Una vez que sabemos que el documento está aceptado y no fue rechazado, procedemos a consumir la API que permite generar el documento PDF del documento tributario electrónico que acabamos de generar. Y, y a través de esas cuatro llamadas a la API de LibreT se logra eh, la integración para poder generar los documentos dentro de las cosas que hay que hacer para poder construir el software de facturación a, a nuestro juicio existen dos eh, funcionalidades cruciales una de ellas es la generación de los XML propiamente tal que el servicio puesto usted no requiere y en el formato que el servicio puesto usted no requiere y lo otro son las firmas vamos a hablar de los dos, Ya primero vamos a hablar de de, de lo XML, entonces la pregunta aquí es, ok, tengo ese XML en ese formato, obviamente ese no es el formato de servicio puesto interno, pero es un ejemplo de un XML, y la pregunta es, eh, ¿qué alternativas tenemos para crear ese XML que me están pidiendo? Entonces, yo lo que quiero explicar ahora son cuatro formas de hacerlo, por las cuales se pasó durante esta, eh, el proyecto cuando estaba partiendo LibreT y vamos a ver que ninguna de esas formas es correcta y al final vamos a explicar cuál fue la forma final en, cua, en, en, en cómo lo, lo hicimos con libre la primera alternativa sería bueno, si tenemos eh, el, el XML, concatenémoslo o sea, dentro de una variable coloquemos simplemente los strings ahí vamos concatenando eh, cada uno de los strings con además la, las variables que tenemos, ¿ya? obviamente esa solución no es buena ya que eh, me amarra a eh, el formato del XML que estoy asignando al momento de concatenar. ¿ya? Y ahí además que he empezado a mezclar de una forma muy eh, mala eh, texto, de string con variables y no, es una muy mala idea. ¿ya? Otra alternativa sería, bueno, utilicemos una plantilla en una variable. que En el fondo la idea ok, ya no tengo la concatenación, ya no, ya no tengo mezclado eh, las variables con, con el XML tal, sino que tengo una especie de, de de string que puedo reemplazar dentro de las plantillas y estas plantillas después simplemente con una función de reemplazo reemplazo con uno de los valores ahí de esa forma creo que me me el final estamos separando por una parte eh, la plantilla de los datos pero seguimos teniendo el problema de que la plantilla sigue siendo eh, fija o sea si yo por ejemplo quisiéramos llegar a un nodo 3 eh, tendríamos que editar el código ya, y, y eso obviamente es un problema así que no la tercera alternativa es utilizar la misma plantilla que vimos antes, pero desde un archivo. Ya, obviamente eso no, ya que tiene ningún problema en el anterior, lo único que estamos haciendo aquí es moviendo la plantilla en un archivo, pero no hemos ganado nada más. Y la cuarta alternativa, que ya se empieza a acercar un poco a lo que realmente se hace en LibreDT, es no, no concatenar texto, sino que construir los nodos de manera dinámica a través de objetos de, objeto de eh, php que permiten la creación en el fondo de un, de un documento XML en este caso esta solución eh, puede parecer bastante buena pero sigue teniendo el problema de ok, y si queremos agregar un tercer nodo ¿qué hacemos? ¿Bien? y entonces en este caso bueno hay que ir y cambiar el código ¿o qué pasa por ejemplo si no queremos que el nodo 1 esté? ¿Bien? entonces eh, si bien la solución podría parecer tentadora al principio, en la práctica tampoco sirve bueno, entonces, ¿cuál es la alternativa que tenemos? A ¿qué podemos hacer al final? bueno, y después de pasar por estas cuatro etapas que resultaron ser eh, malas ideas ya se llegó a la conclusión de que lo mejor era generar los XML a partir de un arreglo, ¿ya? o sea, en el fondo tenemos los datos del XML en un arreglo, y el arreglo tiene la estructura del XML que queremos construir, y existe un método que permite transformar este arreglo a un XML ahora, ¿cuál es la gracia de de esto, que los arreglos los podemos convertir a objetos JSON y los JSON los podemos convertir a arreglos. Entonces, si nosotros ahora tenemos un objeto JSON o JSON que tiene la estructura del XML que queremos construir, podemos pasar a través de ese objeto JSON a un arreglo y de ese arreglo directamente a un XML. Lo cual obviamente simplifica mucho la generación de los XML, ya que ahora los XML ya no son XML, sino que son simplemente... Eh, archivos JSON ahora, ¿cuál es la ventaja de utilizar estos archivos JSON? bueno, principalmente que son los archivos JSON son los que vamos a utilizar eh, posteriormente en nuestro servicio web, entonces ahora si una aplicación quiere consumir un servicio web de libre basta que le entregue en un formato eh, JSON el XML que quiere generar y el sistema lo permite lo puede procesar a ver, llegar a esta solución no, no fue algo que se ocurriera de un minuto para otro. O sea, ya vimos que se pasaron por cuatro etapas que fueron malas. Y sobre todo, voy a repetir lo que dije en la charla, sobre todo para los que están estudiando, están aprendiendo, la moraleja aquí es que hagan un buen diseño. ¿ya? A veces tirarse a programar de una es una muy mala idea y, y en este caso creemos que el resultado al que se llegó es eh, muy bueno. ¿ya? ya que la forma en que se crean los QML dentro del libreTE es una forma súper súper sencilla de hacerlo. ¿ya? De hecho, si ustedes ven el código del método que genera los documentos, son aproximadamente 40 líneas. Pero la gracia que tiene es que no nos complicamos con métodos extraños como, por ejemplo, agregar encabezado, agregar IVA, o agregar total, o agregar receptor, etc. No, no. LibreT no, no se complica con, con eh, eh, agregar métodos para agregar ciertas cosas a lo XML. LibreT parte de la base que el documento JSON en este caso o el arreglo PHP finalmente ya viene con todos los datos ¿cómo se colocan esos datos dentro de ese objeto JSON o dentro de ese arreglo? no es tema de librete eso es un tema de la aplicación que está utilizando librete obviamente eso en el módulo y en la aplicación web está cubierto ya. aquí estamos pensando en eh, si, una, si hay que inclusar directamente la biblioteca tendría que preocuparse de eso observaciones respecto a la generación de los XML eh, una observación importante es que dentro de la clase QML por un tema de PHP eh, todo se utiliza en UTF-8, esto significa que la entrada de los archivos JSON debe ser en UTF-8, no pueden pasar datos eh, que vengan por ejemplo en otra codificación, porque si no el, el, al generar los, los documentos eh, va a haber un error y va, y va a fallar, entonces es importante que los JSON que se generen estén todos codificados en UTF-8 Ahora, por un tema del servicio puesto interno, la salida de lo que ML no es en UTF-8, sino que es en ISO 8859 1 ya que esa es la codificación que el servicio puesto interno requiere. Eh, obviamente, el sistema permite, o pues no tan obvio, pero sí el sistema permite, eh, tomar un XML y convertirlo a JSON. O sea, podemos hacer el paso inverso. En el paso que está acá, lo que hemos explicado hasta ahora es que yo, a de un objeto JSON, puedo pasar a un XML de forma directa. El sistema también permite tomar un XML y convertirlo a un arreglo PHP y obviamente ese arreglo PHP lo podemos convertir a un objeto JSON. Otra observación importante es, supongamos que tenemos eh, ese, ese arreglo PHP, nosotros este arreglo lo podríamos sumar con otro arreglo. Ya, en la práctica eh, la suma en librete de arreglos se hace de manera recursiva y esto me permite eh, sumar eh, varios nodos con sus nodos que tengan adentro. Y la gracia de esto es que al sumarlo estamos mezclando el, el arreglo que está al lado izquierdo con lo que esté eh, en el arreglo del lado de derecho. Y el arreglo del lado derecho sobrescribe al arreglo del lado izquierdo. Entonces, si nosotros quisiéramos ver cuál es el resultado, obtenemos que al sumar de forma recursiva esos dos arreglos, nos da como resultado el arreglo que está acá abajo, donde podemos ver que hay dos valores. Eh, importantes por así decirlo que son el valor falso y el valor nul cuando se hace la traducción del arreglo al xml el valor falso como nodo no se crea o sea si tengo cualquier nodo que está en falso ese nodo no aparece en el xml en el caso de los valores nulos aparecen como un nodo vacío ya, cualquier otro nodo con algún valor se traduce directamente con su valor si hubiese un nodo que representa un arreglo ese nodo obviamente va a tener en la representación en xml un nodo con más hijos, donde cada hijo va a ser un elemento del arreglo original. ¿Bien? Entonces, esas son consideraciones importantes respecto a cómo se genera lo XML con el sistema de generación de XML de LibreDT. Ok, ahora, ¿cómo construimos un documento tributario electrónico? O sea, ya, ya sabemos cómo construir XML, pero ¿cómo construimos un documento tributario? Para esto debemos generar un objeto JSON o, obviamente, su arreglo correspondiente en PHP si estuvimos trabajando directamente con PHP que tiene que tener la estructura del XML que queremos generar. Así de simple. Entonces, en el caso de los documentos tributarios electrónicos, estos documentos tienen eh, obligatoriamente un encabezado, donde tienen una identificación, tienen un tipo de documento, un folio, tienen los datos del emisor, aquí está con eh, puntos suspensivo, obviamente ahí deberíamos completar con los datos del emisor, los datos del receptor, y tienen un detalle. Eso, eso es lo mínimo que deberíamos eh, poder pasarle al LibreTE para poder construir nuestro documento. Ahora, LibreTE genera una serie de acciones que se conocen como el proceso de normalización. Este proceso de normalización lo que hace es tomar estos datos que han sido pasados por el usuario y añade primero los índices mínimos en un cierto orden. Por ejemplo, acá en la identificación del documento falta eh, la fecha de emisión. Si esa fecha de emisión no es pasada por el usuario, por defecto se coloca la fecha del día eh, actual. ¿Ya? Y se hacen otras cosas, como por ejemplo calcular los descuentos o recargos del ítem, si este, si este, este detalle acá tuviera un, algún descuento o recargo se calcularía, se calculan los montos totales por ítem, se calculan los impuestos adicionales, o sea, si nosotros estamos diciendo que cierto producto van a tener un impuesto adicional, ese impuesto adicional se calcula, y obviamente se agrega también a los totales. Eh, se hacen los cálculos de descuento o de recargo globales, se hacen los cálculos de IVA en el caso que el documento sea afecto y, como ya mencioné, se hacen todo lo que tienen con los cálculos totales, o sea, sumar todo y poder obtener los valores totales. Todo este proceso sí, se conoce como el proceso de normalización dentro de la librete, que En el fondo lo que busca es, a partir de un conjunto de datos mínimos que el usuario debe ingresar, se calculan los datos verdaderos que el documento debe tener. Y esto, obviamente, lo único, lo único que busca es que el usuario deba trabajar menos. O sea, en el fondo que no esté calculando el IVA, que no esté calculando los impuestos adicionales, etcétera, O sea, en el fondo poder reducirle la cantidad de datos que el usuario tiene que pasar a libre de TE para poder generar los documentos. Otra ventaja muy grande dentro de la generación de los documentos es que aquí no se reinventó la rueda. Los índices, o sea, los nombres de los campos dentro del objeto JSON, por ejemplo, este encabezado o folio o tipo de T, son los mismos tags de los XML oficiales. Ahora, esto en la práctica tiene que ser así, porque en el fondo recuerden que lo que se hace aquí simplemente es que el objeto JSON se convierte directamente en un XML donde los índices del objeto JSON son los tags de los nodos en el XML. Por lo tanto, ¿qué ventaja tiene esto? Si ustedes tienen cualquier duda de eh, cómo se llama cierto índice o qué debo colocar en cierto eh, valor dentro del objeto JSON, lo, lo único que tienen que hacer es consultar la documentación del Servicio de Puesto Interno donde están explicados los XML y ahí encontrarán qué cosa va, en qué campo, cuál es el nombre del tag, cuál es el orden, etcétera Entonces, desde, desde ese punto de vista, todo lo que tiene que ver con documentación de cómo se construye un DTE es a partir de la documentación oficial del Servicio de Puesto Interno. Aquí no se reinventaron nombres, no se crearon nuevos métodos. O sea, en el fondo se usó la forma más sencilla de poder los documentos, que creemos que es la forma más simple ya que esto permite a cualquier usuario que esté eh, interiorizado o conozca la documentación de servicios puestos internos que le sea muy fácil generar un documento a través de LibreT. ¿Cómo se realiza el proceso de timbraje y firma? Bueno, hay una empresa que se llama CryptoSys que eh, presta servicios de criptografía, de soluciones de criptografía y ellos definen el proceso, en el caso de Chile, eh, como un proceso complicado ¿ya? De hecho, ellos hablarán en general del proceso de firma de QML y dicen que eh, se requiere un esfuerzo tremendo para hacerlo funcionar. Ellos tienen acá un análisis en este enlace eh, sobre el, el, el proceso de firma y timbraje de los documentos electrónicos en el caso de servicio de puesto interno. Ellos mismos lo definen como algo muy complicado de leer y, y un documento muy extenso. ¿ya? Eh, los que quieran y tengan tiempo de leerlo, se los recomiendo. Es una lectura bastante buena ya que les va a dejar bastante claro eh, cómo es el proceso de la firma. Ya, acá no la vamos a explicar pero sí vamos a mencionar cómo lo hace LibreT y vamos a ver que en el fondo es bastante eh, simple ya, en el caso de LibreT básicamente lo que hay que hacer es crear eh, dos objetos un objeto que va a contener el cap que serían los folios y, y otro objeto que va a contener la firma ya, obviamente se pasan eh, los contenidos de, del cap y en este caso acá se pasa la configuración de la firma que está en cierto formato que pueden ver en los ejemplos y luego lo que debemos hacer es crear nuestro objeto de T en donde este JSON de code que está acá estos puntitos suspensivos son el string con el objeto JSON que vimos anteriormente. Y luego, si queremos timbrar, llamamos al método timbrar donde le pasamos el objeto de folios. Y llamamos al método firmar donde le pasamos el objeto de la firma. Y con esa llamada, esos dos métodos, hemos timbrado y hemos firmado nuestro documento y lo hemos creado. Y de hecho, al final de la ejecución, de estas cinco líneas, ya tenemos nuestro documento tributario electrónico timbrado y firmado. Entonces, eh, LibreT simplifica al máximo todo lo que tiene que ver con el proceso de timbraje y firma. Ahora, quien realmente quiera aprender cómo se hace y cómo funciona, les recomiendo este, este sitio, eh, es una explicación bastante detallada, no es tan fácil de leer, pero es muy detallada, y después de un, un par de horas o, o lo que les toma leerla, van a haber entendido muy bien cómo funciona. Ya, se la recomiendo a quien le interese ese tema. Este diagrama es, es bastante grande, ¿eh? ¿Ya? y muestra eh, todo el proceso de llamadas funciones que están involucradas en la generación del XML eh, se puede dividir en básicamente tres partes, ya la primera parte es esta que está acá al medio que tiene que ver con la generación del DT si se fijan acá están las llama las tres llamadas que vimos antes, está la generación del nuevo eh, DT está el proceso de timbraje y está la firma ¿ya? este diagrama de secuencia, esto de acá en el envío DTE debiera estar más abajo, debería estar una vez que termina esto, ya pero un tema de espacio quedó acá arriba entonces vamos a revisar rápidamente cómo eh, es el proceso completo ¿ya? tal como vimos en la diapositiva anterior lo primero que deben hacer es, es cargar los folios y cargar la firma en un objeto luego por cada DTE que quieran generar crear el objeto de DTE una vez que creamos el objeto con los datos del, del documento en el formato que ya habíamos explicado anteriormente lo que debemos hacer luego es timbrar el documento. Al momento de realizar el timbraje, lo que va a ocurrir con el documento es que se va a generar el XML del, del documento que estemos creando y se va a obtener a partir del de objeto de folios, el CAF. ¿ya? Ese CAF es importante que se obtenga porque ese CAF debe estar dentro de nuestro documento tributario electrónico. ¿ya? El CAF se incluye dentro de nuestro documento. Una vez que tenemos el, el CAF incluido, llamamos al método generar que genera finalmente el verdadero eh, XML ya con todos los datos necesarios para eh, exigidos por el documento tributario. Ya, una vez que tenemos el XML creado, se hace el cálculo del timbre. ya Que, que ese se hace eh, a través, con, utilizando la llave privada de, del CAF que estamos utilizando. Y ahí termina el proceso de timbraje, Cuando, eh, al momento de calcular el timbre con esta llave privada de los, de, del CAF, termina el proceso de timbraje y obviamente ese, ese, ese, ese cálculo que se hace con el timbre es eh, añadido al, al XML. Después de hacer el timbraje lo que se a hacer es el proceso de firmado, en donde aquí eh, el proceso de, de firmado lo que hace es que el XML que se generó a partir del, del proceso de timbraje se le pasa al objeto de la firma electrónica, a este método que está acá, Sign XML y ese método lo que hace es firmar el documento y devuelve el XML ya eh, firmado. Entonces al final el método firmar lo que entrega es finalmente el, el documento XML de, del DTE eh, timbrado y firmado. ¿Ya? Y con eso tenemos el documento listo. ¿Ya? Y eso obviamente lo hacemos con todos los documentos que queramos generar. Supongamos que un puro documento, que es el caso más eh, sencillo. Cuando ya tenemos nuestro documento, lo que debemos hacer a continuación es crear un sobre. ya Todo documento elect eh, electrónico no puede ser enviado de forma eh, unitaria, sino que debe estar siempre contenido dentro de un sobre, a pesar de que sea solo uno. Entonces tenemos el documento tributario, que sería este DTE que está acá. Este DT. Y debemos colocarlo dentro de un sobre, que se llama envío DT. ¿ya? Entonces, creamos nuestro sobre y con el método agregar, agregamos este documento que acabamos de crear asignamos la firma, asignamos la carátula de este envío de t y en algún momento llegamos al método generar, este método generar va a crear el XML verdadero y lo va a generar obviamente, y además el mismo método generar se va a encargar de llamar al método que hace la firma de este envío entonces, al final del método general que vamos a tener, vamos a tener nuestro sobre envío de, de, de T que dentro va a contener nuestro DT que previamente ya estaba firme, eh, timbrado y firmado y además ese sobre va a estar firmado. O sea, en la práctica, si nosotros vemos el XML, el XML va a tener dos firmas. La del DTE y la del envío DTE. ¿Ya? Hasta aquí termina el proceso si el documento es solo boleta. Si el documento no es boleta, o sea, si es una factura, por ejemplo. Lo siguiente que se debe hacer es enviar al servicio de puesto interno Para enviar al servicio de puesto interno se llama el método enviar del sobre. Y lo primero que se hace es llamar al... A un método que valida el esquema. Esto para asegurarnos que el esquema que estamos generando sea válido y nos vayamos a enviar algo que vaya a ser rechazado por esquema. Entonces, en la práctica, eh, todo documento que ha sido enviado por. Eh, a través de LibreT con este método de enviar, no debiera ser rechazado nunca por esquema, ya que el esquema es revisado antes de enviarlo. Y para hacer el proceso de envío, básicamente lo que se hace es que se llama a.. Eh, obtener el token de autenticación a través de la clase de autenticación del sistema libre T, Este token es el que permite en el fondo que el usuario pueda enviar al servicio puesto interno el documento y finalmente se llama el método enviar del servicio puesto interno que es el que se encarga de enviar un documento tributario cualquiera ¿ya? y con eso ya tenemos el documento enviado y este método enviar que responde responde con el track ID eh, entregado para servicio de soporte internos y todo fue ok entonces obviamente este método de enviar del sobre lo que va a entregar finalmente es el track ID entonces en resumen si nosotros generamos un documento tributario electrónico con su timbre y su firma lo agregamos a un sobre lo generamos y lo enviamos el resultado que vamos a tener finalmente es un track ID del envío que acabamos de hacer y obviamente con ese track ID le podemos hacer seguimiento a nuestro envío para saber si fue aceptado o fue rechazado eso es el diagrama eh, más genérico de cómo se crea el XML y se sale envío a servicio puesto interno ¿cómo se genera el PDF? este diagrama es bastante más sencillo es súper es simple y bueno y se fijan no hay interacción aquí entre objetos porque la gracia de, de la clase que genera el PDF que es esta que está acá es que la clase es totalmente independiente del resto del objeto ¿ya? y es una ventaja bastante grande eh, porque permite por ejemplo que eh, se puede utilizar LibreT solo para generar los PDF, por ejemplo. O sea, si usted ya tiene un sistema de facturación, pero está teniendo problemas, por ejemplo, con la generación de los PDF, eventualmente puede utilizar LibreT solo para generar los PDF. Bueno, y la gracia acá es que, bueno, básicamente eh, eh, todos los PDF, todos los PDF se generan a partir de los datos de que están en el XML. Ya aquí no se puede generar un PDF con un dato que no esté dentro del XML, ¿ya? porque eso, eso, es parte de la, de la base de cómo está construido LibreT. Entonces, cualquier dato que está dentro de un PDF es porque ese dato está dentro del XML. Entonces, eh, en el caso que tengamos el XML, por ejemplo, lo que debemos hacer es eh, crear un objeto envío de T que es el sobre, cargamos el XML y obtenemos los documentos. Y luego, por cada documento, vamos creando un PDF. ¿ya? En donde eh, la idea para crear el PDF es básicamente creamos el, el objeto PDF, asignamos los datos de, de la resolución, que estos datos salieron de la carátula del envío de DT, y, y, y luego agregamos eh, al PDF los datos y el timbre del DTE que obtuvimos al llamar a get documentos o sea, si se fijan las llamadas están relacionadas pero son independientes, de hecho si al método agregar usted lo llamaran con un arreglo directamente que tiene los datos del, del, del DTE y le pasaran el TED como string, perfectamente podría crear un PDF sin tener que pasar por el, el sobreenvío envío DTE o el objeto mm, DTE Bien. y eso eh, eh, básicamente se puede porque los parámetros que reciben son el arreglo con los datos y el string con el timbre bueno y eso obviamente que genera y cuál es el resultado de todo este proceso que hemos estado hablando todo este rato eh, genera el, un ejemplo que está acá que sería un ejemplo de una factura esta factura eh, a pesar de que tiene unos bordes plomo no es el tamaño real esta factura es la representación en tamaño carta está recortada la imagen por eso se ve más cuadrada eh, donde aquí como mencioné recién están todos los datos que contiene el, el XML con el que se genera esta factura esta factura es del ambiente de certificación la factura número 96 acá se puede ver que la factura es de ambiente de certificación porque la resolución es la 0 y una característica importante de, de la clase que genera los PDF es que las columnas que están acá son, eh, eh, se van mostrando o ocultando dependiendo si hay o no hay datos por ejemplo, en este caso que eh, hay código está el ítem y tenemos cantidad o sea, tenemos cantidad de presionitario total se muestran todas estas eh, cinco columnas pero por ejemplo si no hubiera ningún ítem eh, con código la columna de código no aparecería o por ejemplo si tuviéramos eh, algún descuento o recargo dentro de un ítem aparecería la columna correspondiente ¿ya? en general las columnas básicas que siempre aparecen son ítem, cantidad de presunitario y total del ítem porque ya son las columnas mínimas que siempre están en los detalles del ítem dentro del documento que XML pero eso es una ventaja ya que en el fondo, eh, las columnas se van adaptando dependiendo de la cantidad de datos. Obviamente, esto acá también eh, se adapta. Aquí, en el caso que hubieran valores exentos, aparecerían o si hubieran impuestos adicionales, también aparecerían. Y en el caso de la copia cedible, que esta no es la copia cedible, esta es la copia tributaria, en el caso de la copia cedible, acá abajo diría cedible y aparecería acá, obviamente, el recuadro para poder hacer eh, firmar el acuse de recibo. Una última cosa que me gustaría explicar que me han preguntado un par de veces es bueno ¿cuánto tiempo tomó hacer todo este proyecto? Eh, la parte de firma electrónica fue realizada en diciembre de 2014 eh, y tomó aproximadamente dos o tres semanas hacerlo. El mayor trabajo fue leer la documentación, ahora eso los tiempos de trabajo que yo siempre menciono no, no son tiempo completo, ya porque el desarrollo eh, principalmente lo hago yo y en general eh, tengo otras responsabilidades. Ya, pero eh, considerando eso, o sea, un trabajo de aproximadamente 3-4 horas diarias, fueron como 2-3 semanas. Teniendo la parte de la firma, eh, y habiendo ya decidido cómo hacer la estructura de los XML en la final, porque al principio no era como me mencioné, pasé por cuatro etapas que eh, fueron mala idea, pero ya teniendo la firma y resuelto cómo generar los XML, el tiempo de desarrollo de la biblioteca, o sea, en el fondo de lo que permite generar los documentos, la normalización, generar los libros, generar procesos de intercambio, generar los PDF, etcétera, Fue hecho en aproximadamente cuatro semanas. ya que eso fue aproximadamente el 22 de agosto al 18 de septiembre del 2015. Todo lo que tiene que ver con la parte eh, gráfica, todo lo que tuvo que ver con la parte del módulo, eh, se hizo en aproximadamente tres semanas. Y ahora insisto, estas son funcionalidades básicas. La LibreTE partió como un proyecto que originalmente solo entregaba eh, factura electrónica, nota de crédito y nota de débito. ¿ya? Y eso es lo que está representado en estos tiempos. Después, obviamente, han habido otros tiempos que tienen que ver con boletas, por ejemplo. Que, de hecho, acá se ve. O sea, acá, este, esta, esta, esto que está acá en diciembre, junto con lo que está acá entre diciembre y, y enero de 2016, tiene que ver con boletas, por ejemplo. ¿ya? Pero el tiempo que estoy mencionando acá es la funcionalidad básica. ¿ya? Con esto no estoy diciendo ni que es poco tiempo ni que harto tiempo. Simplemente estoy mostrando el tiempo que eh, se toma esto para hacer la parte básica. ¿Y por qué es importante que consigan estos plazos? Porque sobre todo las empresas que están obligadas a partir en agosto eh, de este año les van quedando muy poco tiempo. O sea, les van quedando menos de cuatro meses, de hecho casi tres meses, eh, para poder tener los software listos. ¿Sí? Si quieren partir de cero con una solución... Eh, o desarrollando todo es eh, bastante poco el tiempo que tiene ya, sobre todo para la parte de depuración y hacer pruebas okay. desde ese punto de vista LibreTE estuvo en etapas de prueba entre octubre y diciembre del año pasado y partió siendo utilizado oficialmente en producción en enero de 2016 o sea, llevamos eh, casi cuatro meses eh, utilizando la herramienta como eh, herramienta de facturación real en ambiente verdadero okay. Bueno, eso en general es eh, la presentación, eh, como dije al principio el objetivo de este video era poder eh, repetir la charla y, o, y explicar las diapositivas para aquellos que habían ido a la presentación o aquellos que no fueron y que en el fondo en el video que está disponible el audio no, no es muy bueno entonces para que tuvieran una versión un poco mejor de la presentación eh, este video eh, obviamente si tienen cualquier consulta o qué pregunta pueden dejarlo en los comentarios del, del video o en caso que necesiten asesoría o soporte, escribir directamente al correo libre.sasco.cl eh, Muchas gracias por haber visto el video, y a los que fueron a la charla, eh, también muchas gracias. Eso ha sido el video. Hasta luego.